hola cómo estás en este video te voy a explicar cómo cambiar un cheque en cualquier banco de nicaragua si el cheque está a tu nombre debes poner al reverso del cheque los siguientes datos 1 nombre completo a cómo aparece en tu cédula de identidad 2 número de cédula de identidad 3 firma a como aparece en su cédula de identidad 4. Dirección domiciliar y 5. Número de teléfono o de celular si el cheque está a nombre de otra persona ella debe endosar el cheque poniendo su nombre, número de cédula de identidad y firma luego debes escribir al reverso del cheque los cinco datos antes mencionados recuerda que para cambiar el cheque el banco te pide como identificación la cédula de identidad si te gustó el vídeo regálame tu valioso like compártelo y suscríbete al canal gracias por ver el vídeo